Solita estoy no. Si quieres tú seguirme Ve y pulsa el botón Desuscribí. Te muestro lo mejor ¿Estás hablando te, por favor! Como no? ves? Grande es el Andrea Show ¿Mal me cae? ¿Y qué se trae? Ya se pueden ir Si te gustan, te la soy no le ves un corazón ¡No! Es genial El gran Andrea Show Soy yo Ay, no